Ah, qué bueno. Estamos por aquí cerquita entonces. Ya. Yo ando siempre apuntando dónde está la gente porque después que esto termine, que va a terminar, que va a pasar, pues voy a hacer un tour y, y empiezo a anotar ahí a dónde es que voy a llegar. Yo creo que esta es una, bueno, dado que puse a grabar, saludo a quienes pueden ir sumándose a esta grabación. Generalmente es esta este, este programa tiene unas cuantas personas en el Zoom, unas cuantas en el Facebook, y lo que después puede tener o no son las repeticiones, que es lo que vale. Así que le doy un cordial saludo a quienes estén en el Facebook en esta que es la séptima reunión de eh, Juntos Somos Más, una movida que empezamos cuando inició esto. Mira, si es la séptima, que pasaron seis semanas mínimo, y siete, y es un montón de días que estamos acá. Eh, ¿no? buscando conversar, buscando hacer algo diferente, y parece que vamos a para largo, yo pensé que iban a ser dos eventos que nos sirvieran para descubrir nuestras potencialidades, si no fue mi nombre, para los que no me conocen, es Gerardo Silver desde la comunidad de Coaching Latinoamérica Uruguay, tenemos esta movida de Juntos Somos Más, quienes la quieran este, informar, entran en al grupo o entran en a la página, coachinguruguay.com, donde está la misión y la idea de toda esta propuesta, que tiene que ver con unir, con conversar, con hacer que los coaches juntos creemos algo más grande que lo que hacemos en forma individual. Y esto es un poco la misión eh, que va más allá de solamente hacer algo, sino crecer profesionalmente, crecer la profesión y generar, para mí, la nueva etapa del coaching. Para mí se viene una nueva era de coaching. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Todavía son las y 50 y y 8 no sé si hay otra instrucción que no sea compartir eh, en el grupo compartir el link el link para compartir si ustedes quieren yo lo puedo copiar acá también yo no volví a compartir en el grupo el, el, la reunión lo que habías mandado el link de la reunión por las dudas porque es, por si quedó sí, alguno pero, atrás pero para que no lo esté a, buscando vamos a empezar por poner esta porque... Gerardo, ¿me puedes indicar, estamos en vivo y en directo, en qué página para compartir? Estamos en vivo y en directo en... Eh, bueno, yo lo vi en mi página, pero estamos en el grupo de Facebook. Facebook Live. A ver, yo lo que Comunidad diría, de coaching, ¿no? Mirá, yo lo que diría es, una posibilidad es esta, que te voy a poner acá en el chat, que que pero, probala, a ver si poniéndolo, sale. Vamos por despacito, bien acá. Este, te pongo acá, como pongo para todos, de la, en la reunión, lo que es el link del video. Yo creo que con este link del video... Si yo, y en tu página también está, Gerardo, ¿eh? En claro, tu... En mi página está, mi página está porque... porque que, porque la cuenta del grupo debe ser. Entonces, si yo ahora voy a, a otro grupo, solo que quiero saber es eso, si voy a, a la página de comunidad, que no es la página del grupo, está saliendo por el grupo, está saliendo por mi página, y tiene que salir por esta página también, porque esa es la idea. Y probá, este, Erika, está que ya estamos a tres minutos de la hora, Puedo hacer una reunión bastante ágil, pero bueno. Un segundo, ¿qué es? Lo que pasa es que hoy tuvimos madrugadores, ah, se conectaron un ratito antes. Está muy bien, porque hoy, hoy terminamos en horario, tenemos un evento pegado sobre el cual hay que cortar. La semana pasada tuvimos una, un webinar un poco accidentado porque a mí se me había roto la, la, la computadora y entonces entramos por Zoom medio complicado. Hoy estamos un cachito más... Este, más este, organizados, con los invitados que están preparados, con la con, con, bueno con lo que... Buenas tardes. Oh, llegó el doctor Arán, bienvenido señor, ¿cómo está usted? Tanto tiempo. No, me falta mucho para ser doctor. Bueno, pero para mí eso es más que doctor, gracias por hacerte tiempo para compartir con nosotros tu sabiduría y experiencia basado en el tema que hoy nos une. ¿Ya estamos a mejor, grabando? A lo mejor te estás equivocado de persona con tantos elogios. <risa> Yo no trabajo con personas ni clientes que no sean de, ese, de esa magnitud. <risa> ya este, me dio pena, ya me puse, ya me puse rojo. <risa> estás <risa> haciendo mucho, mucha actividad. La verdad que sorprende. O sea, vale la pena. Muchas todos, todos los coaches y los colegas están activos, pero bueno, de repente a mí me sorprende ver que no paran. La tenemos a, a, a Erika, que desde España también está haciendo... Hola. Erika Sánchez, que era, lideraba Madrid, este, y, que, y que también está muy activa en lo que es comunicación. Vamos a tener un comunicador, si entra también de Uruguay, que es Gustavo Rey, que no sé si está en la sala. Vamos a tener a José Ángel, vamos a tener a una a, pre emprendedora y entrenadora de emprendedores, que es Laura Franco, y vamos a tener a, bueno, a alguien que también está bastante ay, ¿por qué salió esto? bastante este, involucrado con eso, que es el bueno de, de José Brenes. Yo lo digo, es que esto, bueno. He podido compartir, Gerardo, he podido compartir en dos de, mi, de mis páginas. Y, se, y sale, ¿no? Sí, sí sale. En el enlace que enviaste, efectivamente sí sale. Bien, en cuyo caso... Lo voy a volver a poner, porque este, José recién llegó, y no sé si lo va a tener en el chat, por si quiere compartir. Rubén Sánchez, bienvenido. Laura Andrea, que también es este, participante. Hola, buenas de la tardes hora. Todos. ¿Cómo estamos? Bueno, son las 17.00. <risa> lo que quería compartir es esto, editar, pegarlo y ir poniendo cada rato. Ese link que está ahí en el chat, José Rubén, lo pegan en su página, lo pegan donde quiera. 10 de la noche, 10 de la noche en España. Saludamos a todas las personas pues que están en las diferentes redes sociales porque, claro, se está compartiendo en varias páginas. Ileana está en España, o sea, Ileana, tú también estás a las 10 de la noche acá. Sí, señor. Gerardo, ¿qué hora es allá en Uruguay? Acá son exactamente las 17, las 5 pm. 5. Adri, ¿dónde estás tú? También eh, en Uruguay, 17 horas. José Ángel. Yo estoy en México, son las 3 de la tarde. Rubén. Yo de Argentina, también 17, 17 horas. 5 de la tarde. Laura, Cinco. Andrea. En Argentina, 17 horas. 5 de la tarde. Olenka, Ordóñez y Yuli Riaño, ¿de dónde y qué hora es? Hola, Liana... ¿qué tal? Buenas tardes. Ajá. ¿Cómo están? Yo soy Olenka Ordóñez, estoy en Perú, 3 de la tarde. ¿Y Yuli? Olenka, Ordóñez y Yuli Riaño, ¿de dónde y qué hora es? Hola, ¿Y qué, y tal? ¿qué tal? Buenas tardes. Ajá. ¿Cómo están? Yo soy. Juli, te perdimos. Te perdimos, no Bueno, bienvenido. Acá está Gustavo Rey, comunicador de Uruguay, gran comunicador de Uruguay al que lo invité. Les voy contando que, si bien ya hice una, una, una introducción en el tape, este, este tema va a tener dos partes. Hoy va a tener la parte 1 y el lunes que viene va a tener la parte 2. Porque tenemos el lujo de tener mucho, mucho material y mucha gente. Y ahora sí sumo Roberto y creo que estamos todos porque también está Laura y están todos los que habitualmente están, y Adri que está ahí acompañando, Lenka y Laura que están habitualmente, y por supuesto que no entre a Facebook, pero ahí es donde se, se, se suma. ¿Cuál es la idea? Eh, voy a hacer el resumen para no irnos muy tiempo. Vamos a tener una hora para que en este espacio que se llama... este somos Más 2020 y que nace desde la comunidad coaching de Uruguay, como iniciado ya hace siete semanas, para compartir eh, posibilidades de hacer cosas, de promover eh, el trabajo conjunto, de establecer eh, apoyo, alianzas, de facilitar la publicidad y la comunicación de los eventos, de abrir, eh, bueno, lazos de comunicación. Eh, y en el tema de las conversaciones que hablaba con cada uno, surgió, bueno, el tema del networking, el tema de, de, de supuesto eh, el tema del emprendimiento. Entonces, para el día de hoy dijimos, estuvimos hablando de varios temas, tuvimos varios invitados, estuvimos hablando de resiliencia cuando estuvo Damián, estuvimos hablando del coaching y la situación hoy con Elena Espinal, y estuvo también este, eh, varios de este, propios y estuvo este, desde México también. Este, bueno, varios visitantes, estuvo Ricardo Riquel y, y, y bueno, entonces el tema es que hoy el tema es eso, emprender juntos. ¿De qué espero? O qué es lo que yo más o menos le comenté los invité, les agradezco a los que están, gracias Roberto, gracias Laura, a los que les pedí que prepararan, aunque todos opinamos, es emprender juntos. Y el orden sería, que, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué es para mí emprender? Y en esta situación, ¿qué podría hacer? o qué podría sugerir, o qué puedo invitar con respecto a generar un emprendimiento, incluso un networking, o lo que uno quiera lograr en este, en este evento, que sirva para marcar una diferencia en lo que hacemos habitualmente, que sirva para aprender de los otros Porque todos los que estamos acá tenemos experiencias varias, este, y, y creo que está bueno eh, salir de del, espacio de del espacio de cierto aislamiento, que aunque parezca que no, creo que se está se produce en este momento, entonces para mí la opinión de todos es válida y esa es la idea de hoy. Y vamos a hacerlo en dos partes, simplemente porque da para mucho, entonces digo, este, de lo que salga hoy nos vamos a proponer cosas para, para, para la semana que viene y vamos a hacer emprendiendo juntos dos. Vamos a empezar ahora que son las 5, vamos a terminar a las 6 menos 5 en 55 en minutos. Eh, les voy a poner un link para los que les interese eh, compartir, que ya lo, lo hice lo voy a volver a repetir, y otro link para un evento que empieza inmediatamente después, al que no puedo llegar tarde, y los invito a que no lleguen tarde, que es una demostración de supervisión. Esa demostración de supervisión, que se va a hacer en otra sala, es una oportunidad para los que les interese, para los coaches especialmente, entender, ver y saber lo que es supervisión de coaching, que es otra forma de colaborar y desarrollar la profesión eh, desde la coordinación de Damián Goldberg con la demo que va a ser en el Espinal, es una oportunidad interesante para meterse en ese tema. Dicho esto, eh, arrancamos, saludamos a la gente que está en Facebook, y bueno, el disparador es ese, emprender juntos. Y como vamos a ir de, de, de, de lo más lejos a lo más cerca, Erika Sánchez es una comunicadora que vive en Madrid, que tiene su programa de radio que está conectada con, con, con, con, con, con múltiples eventos y con múltiples este, coaches, por supuesto, y, y, y ha sido líder de, de, del capítulo de Madrid, de la Organización Internacional de Coaching, eh, y bueno, y yo la veo muy activa en los medios, y dije, bueno, queremos tener un minuto de cómo está la cuestión en España, cuál es tu... tu tu posición al respecto, qué nos podés compartir y así iremos entre cinco o seis minutos hablando y proponiendo lo que cada uno le surgió en el momento anterior de esta invitación. Sí, bueno, primero... ¿Tornado? Sí, tú, tú empiezas, tú empiezas desde de lo lejos a lo cerca. Uh -huh. Primero darte las gracias por... Pues por, por darnos este espacio que siempre es importante y que hay un distanciamiento físico, más no hay un distanciamiento social y eso es importante que quede claro. Se habla de distanciamiento social, pero no, seguimos estando más unidos y yo creo que más unidos que nunca, porque a través de las redes sociales se pueden seguir creando alianzas estratégicas y relaciones de confianza, como de hecho lo están haciendo o lo estamos haciendo en este momento. Saludos efectivamente desde Madrid, un país eh, maravilloso, estupendo, eh, que me ha dado la oportunidad pues de, de estar acá, de emprender, de vivir. Es una situación bastante interesante, no me gusta decir mala, me gusta decir que es interesante realmente porque siento que le quito peso. Para nadie es un secreto lo que se está viviendo en España y particularmente en Madrid. Los números están allí, la curva está allí, pero bueno, más allá de hablar de lo que es evidente, eh, también es bueno hablar de las oportunidades y de las soluciones y de lo que nosotros desde nuestra experticia podemos dar, ¿no? Efectivamente, como dice Gerardo, yo tengo un programa de radio, eh, radial y digital, que cumple este año, Dios mediante, tres años. Eh, efectivamente, estoy muy activa en, en las redes sociales porque realmente es el medio que tenemos ahora mismo y, y antes, inclusive de esta pandemia, para hacerle llegar a la gente lo que podemos hacer nosotros los profesionales, formadores o los que están en el desarrollo personal, los que son coach, los que son mentor. Yo soy mentor coach en comunicación y emprendimiento. No sé si ahora mismo, Gerardo, damos respuesta a las preguntas que me dijiste o solamente querías un saludo y pasamos a otra cosa. Marca, marca el, el ritmo y dale respuesta a las preguntas, así no... A las preguntas, no nada, vale, muy bien. A lo que te suene, claro. ¿quién, ¿Quién soy? Yo siempre digo que soy un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal, punto. No hay más. Y en esta experiencia terrenal, ay Dios mío, tela marinera, ¿no? Luego, ¿qué hago? Hago muchas cosas, de verdad soy multifacética. Eh, por un lado, es bueno ser creativo y, y ser multifacético, pero a veces también falta un poco de enfoque y lo reconozco. Sin embargo, creo que estamos en una era en donde las competencias que tienen que ver con el hecho de ser capaz de adaptarse a diferentes circunstancias van a ser muy necesarias. ¿Qué es emprender? Para mí emprender es una filosofía de vida desde los 16 años. Es una filosofía de vida desde los 16 años. Yo no me veo de otra manera que no sea emprendiendo. Por eso acompaño a otros emprendedores. Eh, y creo que, creo, no, estoy convencida que todos los seres humanos somos emprendedores, incluso cuando trabajamos para otras personas. Entonces, para mí emprender es eso, es una filosofía de vida, de hecho, tengo un hijo de 22 años que dice, eh, yo siempre digo, tengo un solo hijo, o hijo único, y me dice no mamá, yo he tenido muchos hermanos, todos tus emprendimientos han sido mis hermanos. Eh, esa es, la, esa es la, la, la explicación que da mi hijo de 22 años con respecto a mis emprendimientos, ¿no? Eh, ¿Qué puedo hacer? No. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy desde ya haciendo lo que me apasiona, lo que me gusta, con ayuda de la comunicación, obviamente, con los emprendimientos que ya tenía hasta ahora, reforzándolos, reinventándome y haciendo un poco lo que está haciendo Gerardo hoy, buscando alianzas estratégicas para crecer. Tengo la marca personal eh, de Tiempo en Positivo, que es un programa de radio, eh, en frecuencia modular y también en, en lo que es la parte digital. Y desde allí es una ventana para ofrecer publicidad, pero también para generar contenido, desde mi marca personal, acompañando a las personas pues, que necesitan mi, mi servicio. Y mañana hay un networking, de hecho es parte de lo que estoy haciendo con NetClub Global que tiene ya también dos años. Es un poco esto que estamos haciendo ahora mismo, emprendedores de diferentes nacionalidades con diferentes servicios, no solamente en el área del desarrollo personal como ahora mismo estamos acá varios coaches. En el caso de mañana, en el networking, son alianzas estratégicas de personas que venden seguros o que venden algún tipo de, de, de opciones de negocios tecnológicos, etcétera, etcétera. Que podemos realmente aprender muchísimo de cada uno de los tipos de negocios y por otro lado, Expo Emprende España, que el 30 de noviembre del año pasado se hizo a manera presencial, reunió a varios emprendedores eh, de diferentes nacionalidades también acá en Madrid, en un evento en el Hotel Puerta de América. Este año va a tener una participación online. A nivel personal, a nivel personal un proyecto que para mí es muy importante, que estoy haciendo con mi hijo de 22 años, que es líder, que es orador, y que tiene una experiencia como emprendedor también importante, que es Sapiens Talent, que es un taller experiencial totalmente para mejorar las habilidades de comunicación. Me gusta porque es mi pasión, me gusta porque es emprendimiento, pero me encanta porque de alguna manera le vamos a demostrar, mi hijo y yo, mi hijo está en Colombia y yo estoy en España, que el amor no sabe de distancias, que el amor no entiende de confinamiento, que el amor es fuerte y puede llegar a traspasar estas pantallitas, incluso cuando podemos unir nuestro propósito. Entonces, bueno, en eso y en otras cosas más, pero no les quiero aburrir, estoy trabajando. Así que gracias, Gerardo, y bueno, mucho ánimo para todos ustedes. Y por supuesto que aquí en España tienen una ventanita todos y cada uno de ustedes. La, la, vamos a hacer después la ronda final de cuál es, qué es lo que te llevas o qué es lo que recomendarías. Si no lo terminamos hoy, la, esto sigue el próximo lunes. Vale. Este, y todo lo que estén comunicando, quienes estén compartiendo, si lo publican en el grupo de, de comunidad, y yo lo puedo subir a la página como actividades de calendario, bienvenido, porque de eso se trata la comunidad, de expandir eh, eh, lo, que están haciendo, lo que están haciendo todos. Eh, le paso la palabra a... Este, Laura Franco, las damas, primero. Laura es una coach, eh, es la coach de Argentina Mar del Plata, es la coach que está desarrollando el coaching en esa localidad, eh, por supuesto que, que, que en, en, toda, en todas las disciplinas, pero con un foco en el emprendimiento, y por eso entrena a emprendedores, es lo que más le gusta hacer, <ríe> es el camino que se viene, lo hace en forma personal y lo hace en forma virtual, y entonces le pedí especialmente que, dado su experiencia, en este mismo orden que vos lo dijiste, qué es para ella emprender juntos y cuál sería su, su, su recomendación, su consejo, porque estamos hablándole a un montón de coaches, porque recuerden que acá lo que queremos es que todos los coaches tengan la posibilidad de hacer algo por lo que está pasando en este momento y por su carrera, no como fin último. Y por supuesto el público que nos está escuchando. Queda claro. Laura, gracias por estar acá. Adelante. Hola, gracias Gerardo, a vos, como siempre. Este, un gusto estar con todos ustedes. Y, y bueno, eh, me encantó esta propuesta. Hoy pensaba un poquito cómo, cómo iba a encargar estos minutos. Y me pareció que era importante hoy recordar que es un emprendedor. Este, porque digo, más allá de que acá hay coaches... Los coaches mayormente somos emprendedores, vivimos de esto, ¿no? Entonces, eh, creo que hoy está bueno con, con la cuarentena y con la pandemia recordar eh, que los emprendedores somos sobre todo personas que buscaron la libertad. Eh, personas que a través de un emprendimiento, de un proyecto que les genera pasión, eh, digamos, sueltan las cuerdas de la seguridad, se, se dejan de agarrar de todo lo que nos podemos agarrar cuando por ahí tenemos un trabajo con un sueldo, y nos lanzamos a emprender, nos lanzamos a buscar la libertad, libertad financiera, libertad espiritual, como le quiera llamar. Eh, entonces, ante la llegada de algo como esto, que es la, la cuarentena, la, la pandemia, el coronavirus, eh, no tenemos que olvidar esa esencia nuestra, y este es un desafío más para los emprendedores. Y nosotros, más que nadie, tenemos la naturaleza que se necesita para, digamos, enfrentar este desafío. Porque elegimos esta vida. Elegimos esta vida en la que, como dice Chopra, en la incertidumbre está la creatividad. Elegimos eso como forma de vida. Entonces, hoy tenemos que buscar adentro nuestro, porque es el único lugar en el que están, los recursos necesarios para avanzar con nuestro emprendimiento, eh, de una forma que desconocemos, digamos, estamos enfrentándonos a situaciones que no estaban en nuestro mapa, sin embargo tenemos los recursos. Yo digo que eh, cada uno en su vida tuvo alguna, alguna pandemia, ¿no? Algo que te sacó de la estructura, que, eh, que de un día para el otro te viste teniendo que enfrentar situaciones nuevas y aprendiendo herramientas nuevas para poder avanzar. Entonces este es un desafío más para los emprendedores, quizás un desafío mayor, eh, coincido con eso, sin embargo tenemos la pasta para enfrentarlo. Y creo que hoy tenemos que tener bien presente eso, eh, y la escuchaba Erika con, con esa forma de hablar, y digo, bueno, eso es un emprendedor. Y está bien, entiendo que por ahí hay personas que hoy estén atravesando emociones que pueden interpretarse como negativas, como la ansiedad, decir, bueno, ¿qué puedo hacer? O quizás no estás pudiendo ofrecer los servicios o productos que ofrecías hasta ahora de la misma forma en que lo venías haciendo, pero seguro hay otras maneras. Hay otra forma de hacerlo. Entonces, para mí uno de los secretos es eh, dejar de esperar que las cosas terminen para que todo vuelva a ser como antes. Todo lo contrario, adaptarnos a los cambios... Aprender lo que tengamos que aprender, para muchos, y en eso me incluyo, el desafío está en aprender acerca de las nuevas tecnologías, y también aprovechar esas herramientas, dejar de verlas como esto de, no, a mí me cuesta, bueno, no importa, hay que enfrentarlo igual, aprender igual, en algún momento aprendiste algo seguro y hoy lo tenés incorporado como un hábito. Con esto pasa lo mismo, eh, no te pierdas de ofrecer lo que haces, lo que te apasiona hacer, por esto de tener que hacerlo a través de una red social, de una plataforma como Zoom, o en mi caso también he usado videollamada de WhatsApp, porque tengo clientes que no tienen computadora, o no tienen Zoom, o no están acostumbrados. Bueno, la herramienta que tengas a mano, eh, sobre todas las cosas, tomar este tiempo de aprendizaje para que cuando todo esto termine, estemos transformados. estemos transformados y seamos emprendedores con más herramientas, con un mapa más amplio, y ahí sí decir, bueno... Ya está, ahora cuando venga otra de estas voy a estar mucho más preparado que antes. Este, y también pensaba en, en la metáfora de, no sé si escucharon la historia seguramente, de, de Nando Parrado, cuando, cuando cuenta la historia de los sobrevivientes, cuando caen en la montaña en, en Chile, en, en la cordillera, y él decía que para atravesar esos 10 días, ese, esa montaña de 5.500 metros, que él dice que si hubiera sabido que tenías... 5.500 metros no hubiera podido atravesarla, es porque se entera después de que tenía 5.500 metros, él decía que todos los días iba subiendo la montaña que le llevó días y siempre le parecía que llegaba a la cima y no llegaba nunca. Entonces en un momento dijo, bueno, basta, no voy a mirar más la cima. Voy a empezar a caminar lo que pueda caminar por día hasta que en algún momento esté arriba. Y con esto creo que es lo mismo, con todas las emociones que podemos sentir ahora, que por momentos son negativas, de tener que aprender herramientas nuevas, de estar atentos a las personas que queremos, a ver si están bien, cómo se sienten, estar conectados, bueno, a todo eso hay que sumarle que somos emprendedores y no tenemos tiempo de ponernos a, a descansar durante la cuarentena, tenemos que seguir trabajando, así que sigamos subiendo la montaña, con las herramientas que tengas a mano y no te preocupes por la cima, que en algún momento seguro vamos a llegar. Buenísimo. Te, te, te agradezco. Este, creo que, que coincidimos en una reflexión. Eh, no es cuestión de esperar qué pasa después, sino qué podemos hacer ahora. Juntos somos más para hacer algo ahora, para empezar a hacer, para establecer acuerdos, para hacer lo que queramos hacer. Por eso es que le voy a pasar la palabra, gracias Laura, al final, algún comentario final a, a José Ángel, que, que, que, que compartíamos que la inquietud es alianzas estratégicas. Entonces, basado en el tema de Emprender Juntos, me pareció interesante, dije, compartí tu experiencia de lo que estás haciendo, después Laura, también vos estás haciendo tus, tus cursos online y demás, o sea, está bueno que cada uno diga lo que está haciendo, pero que nos pongas un poco de, de ayuda en qué debemos o qué podemos hacer, recuerdo tu experiencia José, en lo que tiene que ver con alianzas para emprender juntos en, en lo concreto. Muchas gracias Gerardo, eh, buenas tardes a todos y a todas. Este, bueno, aquí solo conozco a Gerardo y a, bueno, a Roberto, saludos poderosos, mi vivo Roberto de Nicaragua, con quien por cierto tenemos una alianza estratégica muy, muy interesante entre México y Nicaragua. Yo soy José Ángel Arán. Tengo 49 años, este, soy casado, soy mexicano, <coughs> poblano de adopción, porque en el estado de Puebla yo llegué a los 6 años. Eh, mi esposa Aide y yo somos papás, que ese es nuestro primer emprendimiento. El, creo que el emprendimiento más importante para mí es eh, dejarle a México hijos eh, que sean felices, hijos que tengan caminos, que desarrollen sus talentos. Tenemos tres hijos, este, Andrea de 11, 12 años ya, nuestra preadolescente. Ahí sí estoy un poco espantado. Este, bueno, a veces no sé qué hacer. Pero bueno, eh, es cuestión de aprender. Eh, José Pablo, que tiene 10 años, y Dani, que tiene 9 años. Eh, respondiendo a las preguntas, que hago? Bueno, me dedico, soy administrador de profesión, eh, coach de vocación y emprendedor eh, por, por convencimiento. Eh, tenemos, mi esposa y yo, cuatro empresas, este, a punto de nacer una quinta. Eh, dos empresas, Sexy.co se dedica al tema de programas de coaching eh, ejecutivo. Y eh, el S-Academy, una marca que me traje de Estados Unidos de Fernando Celis, donde certificamos coaches. MicroSip, que es un software eh, que distribuimos para empresas. Es un software para empresas, temas de contabilidad, este, recursos humanos, manufactura, etcétera, etcétera. Y la recién que abrimos, Santé, eh, que es una empresa, fabricamos tés y tisanas eh, orgánicas, muy ricas, por cierto. La quinta que van a hacer es José Pablo, es una ONG, porque tenemos un hijo Asperger, y va a ser esta organización que se llama José Pablo, para ayudar a papás que tienen hijos Asperger a entender un poco más esto, ¿no? porque los que tenemos algún hijo Asperger, autismo o Down, o, o con alguna parálisis, qué sé yo, eh, pues de repente esto nos agarra en curva, como decimos en México, y pues no sabemos nada, ¿no? Entonces estamos en este constante aprendizaje. Eh, con respecto a lo de networking, eh, pues yo le dije a Gerardo, ¿no? Bueno, ¿y, y cuál es el, el objetivo de todo esto? En 2008, yo quebré económicamente, bueno, mi esposa y yo quebramos económicamente, 2008-2009, eh, perdimos todo lo que teníamos, casa, autos, casi nuestro matrimonio. Y, y por ahí alguna vez, entre otras cosas, una persona me hizo dos preguntas. José Ángel, ¿cuántos libros has leído en los últimos seis meses? Y yo dentro de mí dije, ojalá me preguntara de los últimos diez años, porque yo no leía. Y la segunda pregunta me dijo, ¿qué, ¿qué estás vendiendo? Y yo dije, bueno, pues yo estoy empezando a vender mis cursos. En esa época Y me dice, muy bien, hazme una lista de los clientes que tienes actualmente, o los posibles clientes que tienes. Y hice una lista y yo pensé, lista, guau, wow, 25 personas. Y me dijo, con esa lista no vas a llegar a ningún lado, me dijo este porque si para empezar eh, de, de, de tu lista te van a comprar tal vez el 10 el 20 te van a comprar cuatro los demás te van a comprar o nunca o en tres tres contactos cinco contactos después y eso fue una reflexión tremenda porque en ese momento yo no hablaba con más nadie mi familia mis amigos que eran pocos y me transformé dije bueno toca abrir mi corazón y mi mente para empezar a conocer gente eh, y la verdad, me, me van a decir, me, me critican mucho en el mundo del coaching porque yo sigo el coaching como un negocio. Perdónenme, yo sé que de pronto la gente, si es un servicio, claro, es un gran servicio, yo lo hago por servicio, pero también lo hago para comer y, y, y luego para crecer y luego para dejar un patrimonio. Y digo, me critican mucho porque alguna vez escuché yo por ahí a un coach, no digo el nombre porque ustedes lo conocen, este, no, el coaching debe ser un servicio del cual no debemos vivir y, y curiosamente esa conferencia me costó 500 dólares. Y se me hizo una incongruencia muy grande de esta persona que es famoso además. ¿No? El coaching es, es, un, es, es un gran servicio y de ese gran servicio merecemos tener un gran negocio. Entonces, pues yo también estoy aquí, pues para quien quiera hacer negocios conmigo, que me diga y, y lo, lo evaluamos y lo hacemos adelante. Pero entonces, aprendí a hacer networking y actualmente, eh, además de estas cuatro empresas, pues platicando con Roberto Brenes, que somos grandes amigos virtuales, ustedes nos conocemos, este... No nos conocemos de manera personal. Eh, yo creo que, yo creo que este, Roberto, de aquel que estoy altísimo, y cuando me vea va a votar chaparrito, porque así pasa en las redes sociales, ¿no? Este, así me va a ver qué pasó, José. Yo pensé que me un 80 y me un 60. ¿no? Este, cuando nos conozcamos, eh, con, con, con, precisamente con Roberto Bernes ha salido una alianza muy bonita desde el Emprende Week, que es su, su movimiento de, de, de, de, de conferencias que empezó antes de todo esto, ¿eh? O sea. Él empezó antes de, de, de todo este rollo que le llaman pandemia y le llaman crisis, yo no le llamo crisis, yo le llamo una gran oportunidad. Este, y vamos a lanzar a nivel latinoamericano, ya les informará más él, yo concretamente en México, el, el, el Mentor Coach es una plataforma muy bonita. Pero abrimos dos cosas muy interesantes que no son empresas como tal. Una se llama la RCC, la Red de Coaches y Conferencistas, en donde coaches que hemos certificado en México vamos a empezar vía online a promover sus servicios, en donde la empresa Éxito Coaching se va a llevar el 20% de lo, que, de lo que vendamos del coach, el coach se va a llevar el 80% de sus de sus paquetes. Esa es una parte que estamos haciendo. Y por otro lado, me junté con un grupo de empresarios poblanos para empezar, con otros giros, no, no coaches, el mismo coach soy yo y otro amigo, Rafael, y, todo, y cada 15 días nos estamos reuniendo así, pero como es hoy eminentemente práctico, nos reunimos para, oye, yo conozco a alguien, te lo voy a referenciar, en ese momento le hablamos por teléfono, oye, yo conozco a, a Erika que es comunicadora y creo que te va a servir su servicio, déjame darle tu teléfono y le doy el teléfono de Erika y si vende, Erika me tendría que dar un fee reference, una comisión por venta. Yo soy muy comercial, soy muy empresario y este, aprendí a ser empresario a través de, de comer, de comer lo que podía yo vender en una calle de cosas usadas, en donde teníamos que echarle un litro, un, un litro de leche, un litro de agua. Y me prometí a mí mismo que nunca me iba a volver a pasar. Entonces, eh, eso es lo que estamos haciendo. ¿no? Eh, yo, yo veo en el mundo del coaching, en general, no es, no es que sean todos, que de repente ese celo de que yo, mis cosas, y tenemos que abrirnos, porque la persona que hoy no se abre, tiene, tiene, la, tiene, la, tiene, tiene el gran riesgo de... De, de, de, de perecer como empresario, como emprendedor. Eh, ¿qué, ¿Qué opino de esto que está pasando? Para empezar, yo creo que es importante que dejemos de llamarle crisis, dejemos de llamar al coronavirus. Sí, cierto, hay gente que está muy enferma y, y yo digo con mucho, con mucho cuidado, hay gente que está enferma, hay gente que ha muerto y que está muriendo de esta enfermedad, eh, pero también por otro lado genera muchas cosas. Estamos encerrados, yo no estoy encerrado, yo estoy abierto, y cada vez más. Estoy más abierto a hacer más networking. Este, estoy abierto más a aprender cosas nuevas. Y, y hay una cosa que es muy importante. No estamos, desde mi punto de vista, en una época de cambios. Estamos en un cambio de época. Eso mismo pasó cuando la peste hace muchos años. Cuando la peste en el mundo se acabó con un tercio de la humanidad, que no es el caso y no va a ser el caso porque la tecnología médica está muy avanzada. Pero cuando la peste arrasó con un tercio de la humanidad... En 100 años se generaron muchos inventos, se descubrió América, la imprenta. Entonces, estas situaciones son buenas porque yo estoy convencido que estamos en una época en un cambio de época, no en una época de cambio. Entonces, eso se es enloqueando, ¿no? En estos temas de networking, para mí networking es lograr enlazar, lograr ver qué tienes, qué tengo yo, qué tienes tú, cómo nos podemos ayudar y hacer un contacto y hacer negocios. Desde el punto de vista comercial, networking que no genera negocio, pues no networking, es un buen café y un buen vino. Y para eso hay tiempo, obviamente, no. pero cuando uno va a hacer networking, uno viene a platicar y a poder compartir. Claro que para poder compartir, uno tiene que ser lo suficientemente humilde como para entregar lo que yo sé, lo que yo tengo, en cuanto a red social hacia atrás, y también yo espero lo mismo. Y esto lo podemos ver en el tema del reino animal. El reino animal nos da ejemplos siempre de colaboración simbiótica. El gran tiburón blanco, que es grande, no sé cuánto mide, 5 o 6 metros, siempre tiene abajo en su lomo nadando estas rémoras. Y lo importante es que el tiburón blanco les, pro les ofrece protección a las rémoras y las rémoras le, le ofrecen limpieza porque le limpian los microbios, las bacterias que tiene donde no se alcanza el tiburón. Y ahí es donde el tiburón tiene algo que los peces estos no tienen y el pez tiene algo que el tiburón no tiene. Entonces, para mí eso es el éxito compartido y en eso andamos. En eso andamos, Gerardo, eh, con, este, con este tema del mentor coach, con este tema de santé. Éxito Coaching, MicroSIP, ILS Academy, la red de coaches y conferencistas, a este networking que les comento, le, le puse le, le nombré ReferMe, o sea, refiéreme, ¿no? Nos juntamos rápido, josepablo.org, van a ser primero Dios a finales de este año. Eh, este va a ser sin fines de lucro, ¿no? Para enseñar a los papás. Y pues bueno, agradecidísimo con, contigo, Gerardo, este, que, que estás teniendo esta iniciativa. Eh, híjole, perdón si, si, si de repente fui muy, muy comercial, muy materialista me critican mucho por ser materialista no tengo mi espíritu, tengo mi católico qué, qué. Ah, no, no, no te agradezco. también le entro a eso ¿no? entonces, quien quiera hacer negocios conmigo, búsquenme y vemos cómo hacemos, quiero promover nuestras TES en otras partes del mundo tenemos algunos programas bien interesantes de coaching en el tema financiero por ejemplo que hace tanta falta, y bueno pues, la idea es esa, ¿no? y platicamos y si y si a ambos nos conviene entramos. Yo soy, perdón, soy muy práctico, no, no soy tan, tan conversador y tan profundo en la vida. Bueno, pero a ver, eh, por esa razón es que, es que es que te invité porque a veces tenemos las creencias, viste, todo un plurito con respecto a lo que, a lo que suponemos que podemos hacer. Yo me, me, me caracterizo, digamos, quizá por dejar un gran espacio libre a, a la posibilidad de encarar negocios, encaro relaciones, desarrollo esto hace ya 13 años, que quizá no, no, no le puse esa visión concreta que hay que ponerle, y me gusta ese estilo, eh, si la semana que viene podemos hacer que cada uno de ustedes ahora sí eh, comparta la mejor competencia o lo que de repente, la creencia que hay que quebrar, o la competencia que hay que tener para encalar de forma tal que la gente que nos escucha, la gente que está en Facebook, los coaches a los que va dirigido esto, y toda persona que quiera emprender, se pueda llevar eh, algo más eh, y algo diferente, porque hay muchas cosas de emprendimiento, que es específicamente eh, el paso que cambia la creencia para la acción, bueno, ese es el compromiso que pido para la semana que viene, si es que se pueden volver a sumar. Pero me parece fantástico esa forma de verlo, porque justamente somos observadores diferentes y cuando vemos otros observadores nos inspira a decir, ¿y por qué no? Esa es la idea de este espacio. Le voy a pasar la, la, la palabra a Roberto Orenes. Gracias. Vos lo presentaste y después al final hacemos un, un, una última recorrida que bueno, que simplemente está, este, desde que nos conocemos, veo que no para en su, su actividad como como, como como tú, desarrollando proyectos e inquietudes, que, que a mí personalmente siempre me sorprende, y que como bien dijiste, está en ese proyecto de emprendimiento y algo más. Roberto, en pocas palabras o en muchas palabras, ¿qué hace falta para emprender juntos hoy? ¿Cómo estás? Bueno, gracias, gracias, gracias. También líder de IAC, y se presenta ahora. Adelante. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación y estar aquí compartiendo con este grupo poderoso y proactivo de personas que estamos sumando posibilidades. Así que gracias a vos y gracias a todos los que estamos aquí conectados, compartiendo y a los que están viendo la transmisión. Mi nombre es Roberto Borenes, soy nicaragüense, eh, soy un apasionado del desarrollo personal y la mejora continua. Eh, ¿Qué es emprender? Dijiste... Emprender. Primero, pienso que emprender es un soñador que lleva su, sus ideas a la acción. Es decir, tenés un sueño, tenés una idea y la llevas a la acción. Para mí ese es el concepto de emprender. Cuando tenés una idea y la llevas a la acción. Y si me decías cuál es el factor, el factor es actuar. Porque ideas de negocios todos tenemos, ideas de cómo cambiar el mundo todos tenemos. Pero somos pocos los que tomamos el riesgo de actuar de caernos, de levantarnos, de sacudirnos el polvo y seguir aprendiendo. Eso pienso en mí que es el factor diferenciador de los que de los que emprendemos y nos enfrentamos enfrentamos nuestros miedos, enfrentamos el que dirán, enfrentamos el que pensarán y, y, eh, y logramos seguir adelante. ¿Qué es lo que hago? Eh, bueno, tengo tenemos dos empresas familiares. Eh, IDN Consultores, que es una firma consultora en gestión empresarial y organizacional. Y tenemos Global Coaching School, que es una, es una empresa que se enfoca en fortalecer las competencias de las personas, de los equipos y las organizaciones con coaching y PNL. Soy Business and Life Coach y Trainer de PNL. Eh, pasé del mundo financiero, trabajé un montón de tiempo en el sector financiero, estudié Administración de Empresas, una maestría de con énfasis en finanzas, pero cuando toqué el mundo del coaching, me capturó, no me sacó, y seguí, seguí, seguí metiendo ahí. Y la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida fue emprender. Por eso te decía que para mí la, el factor clave actuar, porque tenía una idea de emprender, y hace, hace nueve años que, que estamos con estos emprendimientos, y, y como decía José, Estuvimos promoviendo eventos internacionales online para emprendedores y, y el fruto de esto es, es esta plataforma que estamos creando en la, en la cual algunos de ustedes están sumando el ejemplo de cómo podemos crear posibilidades en conjunto aprovechando eh, nuestras diferentes competencias, ah, nuestras diferencias, eh, diferentes experiencias y expertise eh, estamos por, por salir al aire con, con Mentor Coach Empresarial, una plataforma de, de educación en línea exclusiva para emprendedores y empresarios, con un enfoque de el ser, como primera instancia, la técnica y la práctica. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Pasar a la acción. ¿Y qué podemos hacer, eh, Gerardo? ¿Es eh, navegar? En una flota, el océano azul. ¿Por qué decimos en una flota? El ejemplo es Mentor Coach. Somos un grupo de personas que estamos sumando eh, capacidades y para, ofre para, crear una para ofrecer una solución al mundo del emprendimiento y empresarial. Que tiene un componente que, que busca un componente de impacto, de inclusión, pero también busca rentabilidad. Y, y decía navegar en flota el océano azul, es decir, no naveguemos solo el océano azul. Busquemos cómo crear un factor diferenciador, entendamos nuestro mercado, entendamos qué hay y busquemos cómo, cómo aliarnos. Pienso que el, el, el, el ego es el, la, la creencia o, o el, el, el comportamiento limitante más devastador para, para unirse y hacer juntos porque yo te he visto promoviendo iniciativas que no buscan protagonismo ni buscan implantar ninguna eh, posición con respecto a coaching o emprendimiento o PNL, etc. Simplemente colaboremos. Entonces cuando se hace el ego a un lado, podés colaborar, podés sumar y podés crear posibilidades para la gente. Yo pienso que replanteémonos cómo estamos con el ego, sería lo primero que yo diría, y desde ahí decirnos, tener la flexibilidad mental para poder hacerme esa pregunta, cómo está mi ego para colaborar, cómo está mi ego para sumar, además que el mundo ya cambió y nos toca cambiar a nosotros, o sea, no es opcional, eh, tenemos que replantearnos y reinventarnos, porque si usted analiza las estadísticas y las tendencias eh, macroeconómicas, de los sectores industriales en Latinoamérica y en los diferentes países, los hábitos de consumo, canales de comercialización, productos y servicios, están cambiando sus tendencias brutalmente. Entonces, si, si nosotros como seres humanos no cambiamos nuestros paradigmas personales y no cambiamos nuestros paradigmas para hacer negocios, simplemente vamos a salir del vamos a hundirnos, y por eso yo decía, tomando el tema de la estrategia del Océano Azul, tengamos la flexibilidad mental para cuestionar nuestro ego y explorar desde nuestras capacidades cómo podemos sumar para navegar en un Océano Azul donde tenemos un factor diferenciador, donde tenemos una super gran oportunidad en medio de esta situación de eh, crear soluciones nuevas en, en mercados nuevos, porque los mercados se están transformando. Entonces, si nosotros no nos transformamos, nos vamos a ir quedando aislados, nos vamos a hacer a un lado y vamos a desaparecer. Actuar, actuar, actuar. Repensar en mi ego. Tener la flexibilidad mental para repensar sobre mi ego. Eh, reevaluar mi modelo de negocios. Y desde ahí, entonces, tomar acción y buscar cómo navegar hacia una estrategia de océano azul, pero acompañado. Es decir, te vas. no es lo mismo un barco navegando el océano azul que una flota navegando ese océano azul. Es decir, un nuevo mercado, mercado una nueva no perspectiva. Eh, y eso, y eso, eso es lo que estamos tratando de hacer con esta, con esta iniciativa. Y, y gracias a vos, gracias a Laura y gracias a José, que estamos eh, construyendo para Latinoamérica eh, con Mentor Coach Empresarial. Bueno, me, me, me encantó, digamos, porque ves que todos los aportes vienen a armar un rompecabezas, insisto que esto lo tenemos que seguir. A mí me, me, me quedan dos cosas. La primera es lo de la cooperación y la, o la competencia. Y si hay algo que tiene que ser un golpe al ego o una toma de conciencia, es este bichito que nos trajo a, a, a colación, a la toma de conciencia de lo que está pasando hoy, y cuánto tenemos de responsabilidad en ese juego individual que venimos trayendo, y cuánto podemos cambiar si podemos dejar el ego de lado. Así, algunos que me conocen saben que yo voy detrás de ciertas, de ciertas causas y ciertos temas que tienen que ver con, con, justamente, juntos somos más, correrse del ego, correrse del fundamentalismo, correrse de, de la competencia de la cooperación, no es fácil es un cambio de paradigma. Hacía falta quizá un fenómeno como este para que lo empecemos a reflexionar. Me encantó lo del escuadrón, esto sería una imagen, y, este, y, y los pasos que has puesto, que has puesto sencillos. Eh, una de las cosas que supongo que puede pasar, me pasa a mí o le puede pasar a la gente que está escuchando, es cómo ponernos en acción. Y yo creo que ahí <ríe> es la idea de que los que no se ponen en acción, me puedo incluir muchas veces, es porque creen que pueden hacerlo todo solo. Hoy escribí algo ahí en Instagram o además, esta es la primera oportunidad de cambiar, este, y es la idea de que por eso eh, un coach, una persona, puede hacer posible eso que te falta, a quien esté escuchando, para encarar ese proyecto que vos sabés que puedes hacer y no lo hiciste todavía. Es ahí donde yo creo que se unen las piezas y donde creo que los coaches tenemos una posibilidad de ayudarnos, un coach con otro coach. De ahí que para el final de este programa que va a terminar en horario, los invito a pasar a la sesión de supervisión, que ahora le voy a poner las coordenadas para que puedan entrar al grupo muy rápidamente, porque empieza a la misma hora, para saber lo que es supervisión. Pero más allá de esa demo que ya les comenté, es, es este, eh, probar con un coach que te acompañe a poner en acción aquello que tenés en la cabeza. Creo que lo que vos dijiste es clave. Ideas tenemos muchas, pero para llevarlas a la acción, que es la procrastinación uno de los males de nuestro tiempo, vale la pena tener un coach. Eh, gracias, a ver qué más nos podés aportar el próximo lunes, porque vamos a seguir con este tema. Y queda este, en este espacio uh, una persona que yo aprecio mucho, que es, este, obviamente, quisiera que algún día sea mi co-conductor, porque es un locutor de radio, un, un entrevistador, un periodista, un coach, un entrenador en PNL un coach certificado, un, una persona reconocida en Uruguay, que creo que está por ahí porque no estoy, estoy en pantalla, en pantalla este, que, que vive de estas eh, experiencias, de entrevistar gente, de sacar conclusiones y hacer preguntas. Y por alguna razón, Gustavo Rey, te dejé como para esta primera parte, y después quiero que una opinión de quienes están, que... Que son Juli, Olenka, Diana, este, eh, los que puedo escuchar acá, ¿no? Rubén este, y, y Analía, que nos puedan, eh, que se llevan. Pero, Gustavo, gracias por estar acá. No, por favor. Gracias a ti, Gerardo, y a todos, un gusto escucharlos. En un momento tuve que detener el video porque tenía que hacer una entrega, son como parte de, de los momentos que nos toca hoy vivir, ¿no? de estar como, yo no soy surfista, pero surfeando la ola todo el tiempo y, y tomando acciones, ¿no? Bueno, en relación a lo que escuché, lo voy a unir de dónde vengo. Vengo, antes de conectarme con ustedes, de compartir un trabajo que mucho tiene que ver con las conferencias que hablaba José Ángel, ¿no? Hay dos eventos que se están... Eh, generando en el Uruguay, uno de ellos se llama Impact App, y le llega a muchísimos adolescentes. Ya hace cuatro o cinco años que se hace, y hoy vengo de participar. Cuando, vengo, cuando digo vengo es, estoy acá, como con ustedes, vía Zoom. Con justamente una persona que se llama Agustina, que tiene un emprendimiento que se llama Dulces Melodías, que hace tortas, alfajores, y que tiene síndrome de Down, bien y que está muy apoyada por su familia, bien en ese emprendimiento que es muy bueno. Pero así como va a participar ella, van a participar otras personas, dos de Argentina, el resto de Uruguay, más o menos la convocatoria es para mil personas que tienen entre 15 y 16 años y este es el cuarto año que se hace. Entonces yo lo que estoy haciendo ahí es como facilitando el proceso de que puedan hacer su conferencia en una modalidad que ya empieza a ser como común para nosotros que es esta pantallita, porque no es todo el lenguaje corporal, en un teatro muy grande, utilizando la voz, sino que es, sí, bueno, el qué, el cómo de, la, de su comunicación, qué quieren compartir, qué quieren comunicar, de eso recién venía. Ayer también estuve participando en un evento que se va a hacer en un departamento, no vamos a hacer una clase de geografía, pero... Uruguay es chiquito, entonces cuando hablamos de un departamento podemos hablar no de muchísimos, miles y menos millones de habitantes, y, y en lo geográfico está todo bastante cerca. La distancia más larga que tenemos en Uruguay son 500, 600 kilómetros, no es mucho, ¿no? Pero bueno, en un departamento se va a hacer por primera vez, por, por tercer año consecutivo, las TEDx, San José. Bueno, yo vengo trabajando desde que las TED llegaron al Uruguay, hace muchos años ya, se hicieron en Montevideo, se hicieron en varios departamentos. Y este año se van a hacer también en este formato, entonces el desafío es cómo trabajar con los oradores en este formato. Y bueno, yo vengo hace muchos años trabajando en esa área Aplico mucho de coaching, también tengo que aplicar de otras disciplinas, pero aplico mucho de coaching preguntándoles de entrada, bueno, ¿qué querés comunicar? ¿Cómo lo querés comunicar? Y, y hay que buscar una vuelta especial para comunicar dentro de la pantalla que nos proyecta. ¿no? Eso por un lado, después también con Erika tengo en común que hago radio por la mañana... Capaz que a Erika o a alguno de los que está acá se puede estar haciendo la pregunta, porque para colmo me están viendo, que lo bueno de la radio, Erika, es que en líneas generales no nos ven, ¿no? A pesar de que hace años que también las radios se visualizan. Bueno, a mí me ayudó mucho la neurolingüística, el coaching, para trabajar un punto de debilidad que tenía, que era mi propia voz. La no aceptación de mi propio instrumento, que era mi voz, o sea, el jugar mi voz como la de alguien que, cómo va a salir en la radio esta voz si no tenía el prototipo de voz o de timbre que requería los medios, ¿no? Estoy hablando un poco, empecé en la década de los 80, hacer radio, muy joven, con 18 años, y el principal problema que tenía era que era... No amigo, enemigo de mi propia voz. ¿Bien? Entonces, bueno, a ver, para ir un poco al punto, ¿no? Quiero unir algunos puntos que escuché. Eh, la radio y el coaching me hizo mucho navegar en emprender mi trabajo, casi siempre, también en la incertidumbre. O sea, esta no va a ser la primera vez. En el Uruguay vivimos... O por lo menos yo viví dos grandes crisis. 2002, económica estoy hablando, ¿no? Aprendí mucho y agrade agradecí mucho en el 2002 tener herramientas. ¿Qué herramientas? Las que se llaman blandas. Para luego de una conversación compleja, hacerme esta pregunta. Bueno, ¿y cómo manejo ahora mi diálogo interno? ¿Y cómo conduzco mis emociones? ¿Y qué acciones tengo que tomar? Y bueno, digamos que esta es la segunda crisis grande y, y, y más global, pero en el medio también tuve otras, ¿no? Como escuché a Laura hacer una referencia a Nando Parrado, y algunos de los sobrevivientes de los Andes han dicho cada persona tiene su cordillera, y todos tenemos alguna, o más de una, o más de una situación-problema. Ato la radio con el coaching en el sentido que, como coach, tampoco nunca sé lo que mi cliente o coaching me va a decir. Puedo tener preparado una metodología, eh, puedo saber mucho de cómo utilizar distintas referencias de el SMART, el SMARTER, el MAPA, eh, muchos métodos que hay para trabajar objetivos, desarrollo de sesiones desde el GROW, el osar el oro, muchos métodos, pero en verdad lo más importante es estar conectado con el otro y ver juntos hacia dónde quiere ir mi coachí Entonces es también navegar cierta incertidumbre. Y lo último para compartir, sí, creo que es un tiempo de, de pedir, de ofrecer, de generar más alianzas que nunca, de dar... Eh, yo vengo también compartiendo charlas, eh, a veces son pagas y a veces no, pero creo que es un momento de, de abrir, de compartir, ya antes lo era, para mí no es algo nuevo esto, ¿no? Creo que no hay que tener miedo también al pedir y al ofrecer, a cobrar, a pagar, a hacer valer lo que uno vale, también en eso... Eh, creo que José Ángel no tiene que tener ningún temor a decirlo, y si es juzgado, el problema es el juicio del otro, ¿no? Y lo último que quería compartir, que me hizo mucha resonancia, fue eh, creo que fue José Ángel también, pero que habló de, de las listas. Yo en el 2018, y en esto Gerardo me conoce bastante, yo no soy muy tecnológico, tengo que aprender mucho, de tecnología, algo vengo aprendiendo, la red más importante que tengo es Twitter, la abrí en el 2018 recién, no tengo Facebook, sí tengo WhatsApp, tengo Twitter, un mail, y no mucho más. Y así todo puedo trabajar de lo que me gusta. ¿Cómo? Y bueno, creo mucho en el poder de la palabra de que alguien me referencia porque le sirvió el trabajo que hice con alguien. Entonces alguien, me, alguien le dice, mira llama a esta persona, y por ahí en el boca a boca sigue siendo una gran herramienta muy poderosa, por más que creo que, bueno, que tengo que potenciar más redes y demás. Ahora, mi lista, mi lista de WhatsApp, me dio un resultado extraordinario en el 2018 que publiqué un libro que se llama Comunicación Láser. ¿Y saben cómo por dónde fue la gente? Por, porque lo publiqué en el Twitter, lo, lo, lo mencioné en la radio, tampoco estuve haciendo 80 menciones, ¿no? Hice dos menciones, simplemente, y la más, gran mayoría de la gente fue porque mandé un flyer, ¿no? El mismo de la editorial, a través de mis contactos de WhatsApp. Entonces creo y confío mucho en que las redes son vías de comunicación que pueden llegar por acá, por acá, no sabemos por dónde, por el boca a boca, por el WhatsApp, por Twitter, por Facebook, por LinkedIn, por Instagram, y, y hasta por TikTok, yo no lo uso, a veces he visto algunas cosas que hacen más los, los adolescentes jóvenes, ¿no? Y bueno, eso era lo que básicamente quería compartir porque ya utilicé bastante el tiempo. Muchas gracias. Gustavo, me encantó el resumen, lo que tomaste, lo que aportaste. Me, me, me, me enganchó esto del TEDx por, por Zoom, que es, un, es sí. lo vemos siempre nosotros, pero en la realidad se hace en vivo, ese es, uh -huh. es un cambio, más todo lo que haces. Y obviamente, una persona como vos, que es un comunicador con programas exitosos que han sido líderes en la tarde y ahora son líderes en la mañana, en la radio de de Uruguay, este, obviamente, eh, tiene una, una llegada que ha sabido integrar con todo lo demás que haces. Estamos llegando a la hora porque tenemos menos de seis minutos para terminar. Yo quisiera, si muy rápidamente quienes no hablan, primero si toman el desafío de seguir la semana que viene, si sí, toman el desafío de con este contexto, podemos seguir aportando y vamos a ver qué es lo que dice también este, la gente que está sin hacer Facebook. Me encantó todos los aportes, me encantó el tiempo que se tomaron. Creo que todos aprendimos de todos que es el sentido de juntos somos más. Eh, yo me llevo la, unas cuantas ideas y la posibilidad de, bueno, de lo que a mí me. me, me, me, me bueno, algunos saben, el tema financiero, el tema administrativo. Hay, hay ciertas cosas que a mí me detienen para esto. Entonces, ahí es donde se arman los equipos, donde una persona hace o dice lo que, lo que suma al otro el talento, la complementación de los talentos. Así que me encantó todos los comentarios, es un espacio yo creo que emprender juntos es, es, es un más en este momento, como yo lo puse, y la suma de las experiencias y los demás este, en este momento nos, nos ayuda. Quiero agradecerles a todos, tenemos este, menos de cuatro minutos para cerrar acá, invitarlos a la, a la sesión siguiente, simplemente a los que les interese, los datos de todos han quedado acá puestos. Eh, simplemente para, para los que puedan, los que quieran, les paso acá las, los dos datos, el registro y el link, porque está por empezar y la sala va a cerrar cuando este, esté la gente, porque es una, es una entrevista, es una demo de coaching, ¿no? así que para eso los invito. Eh, a, a que quienes no hablaron en una palabra puedan aportar lo que se llevan. Me encantaría de, de la gente que no habló, o, o, o todos, en una palabra que se llevan. Y en esto voy a... sí. Yo me quedo a con pedir, ofrecer y dar, que hablaba recién eh, Gustavo, Exacto. me parece excelente y entusiasmadísima por la próxima reunión del, del lunes. Y cortito, si de repente eh, vos ya pasaste, creo, el link para poder eh, entrar a la próxima, ¿verdad? De, esta, de las 18 sí. horas, ¿verdad? Lo acabo de... Exactamente. Yo... Yo me quedo con eh, humildad, sinergia, y humildad y sinergia. Humildad, y yo también como, José Ángel. Yo también tengo la mala costumbre de comer. <risas> Así que todos tenemos que cobrar. <risas> y eso no está rendido con el coaching. Es uno de los temas que podemos dejar para la próxima. ¿Qué nos pasa a la hora de cobrar? Por lo menos a mí me va a servir todo lo que aporte. Muchas gracias. De eh, acuerdo cómo los veo, Rubén. Sí, yo, la verdad, me abrió muchísimo la cabeza José. Eh, que a veces uno viene con ese de, de coach, un servicio, pero si yo doy un servicio y una posibilidad, estoy dando mucho valor. ¿Qué valor que tiene la persona de, de, de ayudar a una solución de algo? Y bueno, eso también tiene que ponerle un precio. Así que me encantó eso, a mí me falló mucho eso de de ponerlo en el área comercial, ser comercial con él. La próxima te esperamos y a todos los que, los que están invitados que puedan sumarse al Zoom, porque el Zoom es, es abierto para todos. Así que te agradezco. Eh, Laura Andrea, que siempre estás, aportaste en la, te ocupaste del programa anterior casi, ¿qué, qué te llevas hoy? Eh, solidaridad, empatía y comunicación. Ok. Eh, ¿Te llevas alguna herramienta que para tus emprendimientos te sume? Porque esa es la idea. Eh, sí, la realidad es que yo estoy armando mi emprendimiento porque es coach para hipoacúsicos y tengo todavía mis conocimientos en, en proceso y bueno, me llevo herramientas como para poder empezar a aprender a comunicar de otra manera. Ok, lo, lo, lo que como esto empezó, esto lo empezamos a conversar acá ya hace unas cuantas semanas, cuando para el producto, cuando llega la vuelta de parir, nos vas a comentar cómo se terminó armando. Olenka, vale. gracias. Sí. sí Gerardo, yo realmente me voy maravillada de tanto aprendizaje. Qué bonito escuchar a esas personas que, que están en tantos proyectos y están teniendo mucho éxito. Me impresionó mucho lo que dijo... José Ángel, ¿no? De que hay que verlo y, y yo comparto con él el coach como un negocio porque, bueno, de, tenemos que vivir. Yo, por ejemplo, he dejado todos mis trabajos por dedicarme al coach y yo sé que ahora es tiempo de estudiar porque yo no tengo ni dos meses todavía de coach, pero estoy viendo que, que hay un mundo muy grande por delante y que yo quiero estar ahí. Gracias, Gerardo. Gracias a ti. Vamos hablando. Silvia, Carola Sangüesa, que también nos acompaña de vez en cuando y... Si es que nos escucha, si es que quieres aportar algo, pues ya cerramos en un minuto. O Juli o Galaxy, cualquiera de las tres. Carola, ahí abrió el micrófono, no tenemos por cámara, pero... Hola Gerardo, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, participar de estas, de estas reuniones es muy provechoso, siempre te suma. Y la palabra que yo me llevo hoy es la palabra acción. Y también la palabra alianzas. Es muy importante en este tiempo. ¿Acción y la segunda? Alianzas. alianza Sí, es muy importante trabajar en desarrollar esas alianzas y, compor y también compartir la experiencia que todos ustedes han manifestado. Y sería muy interesante que en la próxima, eh, en la próxima reunión también compartamos aquellos eh, de lo que nosotros sabemos, ¿no? Nuestras competencias. Entonces, bueno, para mí ha sido, a pesar de que me he unido un poco tarde a la reunión, eh, pero ha sido muy provechosa y les agradezco mucho por todas esas experiencias compartidas. Esto queda grabado, este, esto queda no solamente grabado, sino estoy viendo tres puntos a los que voy a desafiar si vuelve la semana que viene, que tiene que ver el coach haciendo negocios, que es lo que nos preocupa a todos, el coach en acción, eh, y, y, y bueno, y, y, y formalidades en las alianzas. Me parecen que son tres cosas importantes, más todo lo que algunos dijeron. Eh, Adri, dos palabras. O, o, o la mano, algún comentario. Más, ya, ya, ya lo dijiste, te agradezco la colaboración en esto. Si no hay comentarios por Galaxy. El comentario, o por... 18 horas. Nos tenemos que ir. Gracias a todos. Nos los invito a la próxima sesión, ahí están puestas las coordenadas. Creo ¿La foto que la tomaste, Gerardo? La foto la voy a tomar ahora de nuevo, yo tomé, pero voy a tomar una y, y, y nos vamos. Les agradezco de corazón, yo siempre digo que este espacio, este, eh, a mí no me gusta hablar mucho. Ahora, si quieren escucharme hablar, hubo una instancia la semana pasada y el miércoles estoy yo de invitado en otro programa, entonces ahí sí voy a hablar. Y cuando yo hablo va a estar divertido, es en, el, en la tarde, con, en las vespertinas con Fernando Celis, el miércoles me toca ahí un espacio en el que nos vamos a divertir y en el que va a salir toda mi... Y otra parte, que es la, la del humor y la de la provocación a favor de una mejor profesión. Es el miércoles a las 8, Uruguay, Argentina. Miramos a la cámara, saludamos, les agradezco a todos, muchísimas gracias por estar acá si siguen en la próxima sesión, ahí están las coordenadas, buenísimo, eh, gracias, muchas gracias por su tiempo, juntos somos más, juntos emprendemos mejor, y bueno, en el link que les dejé están todas las coordenadas de la, de la comunidad para que vayan sumando y sumando gente, para que crezcamos. Muchas gracias a todos, ahí, bueno, había alargado la cámara, ya está. Este, Saludos. Y nos estamos viendo. Gracias. Gracias, Erika. Gracias, Laura. Gracias, Roberto. Gracias, Gustavo. Gracias, José. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Erika, por trasnochar. Nos estamos viendo. Claro que sí. Nos vemos. Ya está. Finalizamos dejamos de transmitir en Facebook. Eh, detenemos tenemos la grabación. La grabación.